Antes de empezar, eh, voy a dar paso al, al presidente de APN, a don Carlos Susías. Eh, Sucías es eh, sociólogo eh, y politólogo. Es experto en evaluación, programación y supervisión de políticas de inclusión social. Bueno, tiene más de 20 años de experiencia trabajando en el ámbito de la inclusión y preside la red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social en el Estado español. Es también vicepresidente de Políticas Sociales, Agenda 2030 y Asuntos Europeos de la Plataforma del Tercer Sector. Desde 2001 integra como representante de España el Comité Ejecutivo de APN Europa y acaba de ser elegido como presidente de la red a nivel europeo para un segundo mandato. Eh, vamos a dar paso a Carlos, bienvenido. Buenos días, muchas gracias, Sara, por la introducción de todo lo que ha sido lo que es este, esta jornada de trabajo que vamos a tener aquí. Y dar las gracias a, a, a todos y a todas los ponentes, a muchos de ellos conocidos y, y amigos, no, por lo tanto, por estar aquí esta mañana con nosotros. Esta, esta reunión la hacemos online. Eh, nos hubiese gustado que pudiese ser presencial, pero es que estamos en pandemia. Espero que se encuentren bien y, por favor, eh, animen a sus conocidos y a, a sus amigos a cuidarse y a cuidar a los demás. Y la vacunación es un elemento importante para ellos. Por favor, seamos prudentes. Seguimos en pandemia. Cuando estamos hablando de este segundo Congreso Europeo contra la Pobreza y la Exclusión Social, eh, no, podemos, eh, no podemos obviar que las políticas europeas eh, están, pueden influir de una manera determinante en la erradicación de la pobreza, no ya en España, sino en todos los países de la Unión Europea. Desde APN llevamos trabajando muchos años, más de 30 años, eh, para tratar de, de conseguir esa erradicación de la pobreza. Somos la única plataforma europea que estamos en todos los países de la Unión Europea, estamos en, también en países de la EFTA y países candidatos a entrar en la Unión Europea. Esto nos da una visión muy global de lo que ocurre en todos los territorios de Europa, pero también nos da, gracias a nuestras organizaciones europeas, eh, o pan-europeas, nos da una visión de cómo, cómo actúan las políticas de carácter general entre la ciudadanía, entre las personas que vivimos en, eh, en Europa. Y nosotros como, como EAPN tenemos algunos eh, mensajes claves y algunas demandas eh, que consideramos especialmente importantes. Entendemos que eh, en, en la Unión Europea existen dos tipos de políticas. Las políticas de gobernanza dura, es decir, aquellas que si no se cumplen o no se hacen, tienen consecuencias eh, para los estados, consecuencias coercitivas para los, los estados, mientras que está luego otra gobernanza blanda, en donde eh, también hay compromisos, pero que si no se cumplen, prácticamente ocurre poco o muy poco. ¿no? Eh, los estados se sienten poco, eh, poco obligados. Y lamentablemente, todo lo que son las estrategias, eh, contra la pobreza, los que son los elementos de protección social y demás, están más en este ámbito de la gobernanza blanda. Es una lucha la que tenemos también con otras organizaciones y con otros agentes sociales, como los sindicatos, pero también con otras organizaciones sociales, la lucha que tenemos para que esta gobernanza sea más, eh, eh, sea más dura, ¿no? en definitiva, sea más obligada para los estados, eh, para los estados miembros. Y uno, uno de los elementos que tenemos de guía para lo que pueden ser las políticas europeas, es el pilar europeo de derechos sociales, ¿no? y especialmente su plan de acción. ¿No? que Un plan de acción que debería actuar como brújula ¿no? de, las políticas, de las políticas europeas y de las políticas nacionales, y más ahora con, lo que estamos, con todo el sistema que se está montando de transformación dentro de la propia eh, Unión Europea. Es necesario prever una revisión anual, bienal, sistemática, y exhaustiva del progreso realizado en esta implementación del plan de acción, que debe de ser desde la Comisión, desde la Unión Europea y, ya digo, desde los estados, de estados miembros. Esto no quita para que necesitemos necesariamente, y este sería el segundo eh, mensaje clave, necesitamos una estrategia contra la pobreza en la Unión Europea, una estrategia integrada con metas ambiciosas, claras, medibles, ¿no? con indicadores europeos, y que se basen en los principios de la inclusión activa, ¿no? como un marco general de seguimiento integral a nivel de la Unión Europea de lo que son las políticas, eh, las políticas de protección a la ciudadanía. Si no tenemos esto, eh, tenemos muchas posibilidades de que la ciudadanía se desenganche. Pero es que, además, los compromisos de la Unión Europea deben de ser eh, creíbles. Y si tenemos, no solamente tenemos el pilar europeo de derechos sociales, es que también la Unión Europea se ha comprometido con los objetivos de desarrollo sostenible, con la Agenda 2030. Y ahí tenemos, por ejemplo, el compromiso de reducir la pobreza, el riesgo de pobreza y exclusión social en un 50%. Por lo tanto, todas las políticas deben de ir en esa dirección y tenemos que, en definitiva, luchar por la coherencia de políticas. No podemos estar defendiendo que queremos reducir la pobreza, que queremos eh, reducir las desigualdades y al mismo tiempo, por otro lado, en las políticas económicas y fiscales se están potenciando lo que son las desigualdades y lo que puede ser el aumento de la pobreza. Por lo tanto, tenemos que como se dice en la Agenda 2030, como se dice en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tiene que haber una coherencia de políticas. ¿no? Y por eso entendemos que es importante seguir utilizando, continuar utilizando, el informe integrado de inclusión activa y apoyo personalizado a empleos de calidad, ingresos mínimos adecuados y protección social y acceso a servicios de calidad, que son la base de la inclusión activa eh, que, nos, eh, que nos marcaba la Unión Europea allá por por Pues tenemos que seguir en esa dirección y por eso sería importante tener esa estrategia eh, instrumental de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Tenemos que reequilibrar, otro elemento, otro mensaje clave, reequilibrar el semestre europeo para garantizar el cumplimiento de los derechos sociales, ¿no? garantizar esa coherencia de orientación macroeconómica con los objetivos ecológicos y sociales para apoyar ese crecimiento inclusivo y sostenible. Integrar también e implementar de manera visible el principio de los, principio de los ODS, el no dejar a nadie atrás, que no se convierta en una coletilla vacía de contenido. Es decir, necesitamos que esto se materialice en políticas concretas, se materialice en medidas concretas. ¿no? Y esto tiene que ver, en definitiva también, con promover políticas fiscales progresivas, sobre la renta y el patrimonio que ayuden a distribuir la renta y la riqueza. Si no hablamos de los ingresos fiscales, y si no hablamos de las, estos ingresos fiscales pro, eh, progresivos, estaríamos hablando de política ficción. Es decir, la implementación de las políticas necesita de recursos. Por lo tanto, los Estados miembros y la Unión Europea deben de, de, de fomentar estas políticas fiscales progresivas. También garantizar que el Pacto Verde eh, Europeo sea social. No deje atrás precisamente a las personas más vulnerables. Está bien que hablemos de determinados cambios que son, que son necesarios, pero también tenemos que ver que no sea una transición injusta. Es decir, se habla de la transición justa. También tenemos que cuidarnos de no hacer una transición injusta. ¿no? Por lo tanto, esa transición justa asegurando que los fondos beneficien a las personas y regiones más pobres de la Unión Europea. Otro mensaje clave que quisiera lanzar es el dejar claro que el Fondo de Recuperación y Resiliencia, los fondos estructurales, de la Unión Europea y el instrumento de apoyo técnico deben utilizarse para reformas sociales eh, que garanticen los derechos sociales, por ejemplo garantizar, asegurar que la sección dedicada a los 20 principios del pilar europeo de derechos sociales en los planes de recuperación y resiliencia y en los programas nacionales de reforma estén claramente integrados en ellos y se haga un seguimiento claro por parte de la Unión Europea y que los Estados miembros tengan que dar respuesta en esos, en esos informes que tienen que, que realizar. Supervisar de una manera transparente el uso de los fondos europeos, que además, están especialmente importantes, están siendo especialmente importantes. Y aquí sí quiero romper una lanza en favor de la, de la Unión Europea. La respuesta que se ha dado a la, a la crisis de la COVID, que a una crisis sanitaria que ha, que ha devenido crisis económica y crisis social, ¿no? está siendo diametralmente distinta a la que se había dado en el 2008-2010 y que consideramos que está bien orientada, pero es necesario tener en cuenta todas estas medidas que estamos comentando para garantizar que llega a todos y llega y se sale de esta crisis de una manera distinta a la que se estaba saliendo del la, de la anterior. También tenemos que garantizar una inversión equitativa de las reformas sociales para implementar los derechos sociales. También, otro mensaje clave, priorizar la financiación adecuada y la inversión social en los estados en estados de bienestar fuertes. ¿no? Y ahí tenemos que avanzar en la directiva Marco para una renta o ingreso mínimo adecuado. Ahora es verdad que se habla de que el año que viene tengamos una recomendación sobre ingreso mínimo. Pues necesitamos no necesitamos una recomendación, que está bien. Si no ante nada, mejor la recomendación. Pero verdaderamente necesitamos una directiva de ingreso mínimo que vaya en la misma dirección, que sea coherente y complementaria con la directiva de salario mínimo que se quiere poner que se quiere implementar en la Unión Europea y que nosotros apoyamos y consideramos especialmente importante. Por lo tanto, sí en, sí, en esa dirección, pero tenemos que profundizar en medidas, y esto tiene que ver, esta directiva de ingreso mínimo tiene que ver con menos medidas blandas y más medidas de gobernanza dura, ¿no? Por lo tanto, por eso pedimos una directiva. ¿no? Invisar eh, y priorizar la inversión en vivienda adecuada, ¿no? Y eh, por supuesto, en, en los casos de personas de sinogarismo en los casos de eh, house and fresh y demás. Es especialmente importante potenciarlo, pero es necesario eh, que la Unión Europea lo, lo, lo potencie y luego los países miembros lo desarrollen. Y España tiene unos retos específicos muy grandes, es decir, potenciar la, las la viviendas de alquiler, la vivienda de alquiler accesible, la vivienda pública de alquiler, que ha estado muy muy abandonada, eh, por no decir totalmente abandonada, en los últimos 30, 30 años, ¿no? Y luego necesitamos también en este ámbito, en este mensaje que estamos hablando, que es unos servicios sanitarios y de cuidado de larga duración con un enfoque de acceso universal, para no dejar precisamente a las personas más vulnerables fuera de, de este, del ámbito sanitario. Porque si no, la sanidad se convierte, puede ser un elemento de quebranto tremendo de la economía de las personas más vulnerables. Otro mensaje clave sería mayor énfasis en el apoyo integrado, centrado en la persona y basado en derechos hacia empleos sostenibles y de calidad. Eh, de calidad y dignos, en el sentido de que eh, eh, a la persona que tenga un empleo, ese empleo le permita vivir fuera del ámbito de la pobreza. Si no, no estamos cumpliendo. Tenemos una gran cantidad de trabajadores pobres. Sara nos lo ha dicho al principio. Si los salarios no permiten salir de la pobreza, ¿qué instrumento nos queda entonces de integración social? Por lo tanto, es necesario que los empleos cumplan en esa función social y no nos vale cualquier empleo, sino que tienen que tener ciertos elementos de calidad y de dignidad en el empleo. Y por fin y finalmente, último mensaje clave: confirmar invertir en las organizaciones de la sociedad civil y dialogar con personas con experiencia directa en pobreza como socias a pie de igualdad. ¿no? Dar mayor prioridad a, con las personas que enfrentan directamente la pobreza y la exclusión social, tanto a nivel de la Unión Europea como los Estados miembros. Contamos con Fintan, que ha coordinado y ha dirigido el último encuentro europeo de personas en pobreza y que es un gran experto, y vemos cómo las personas en pobreza tienen mucho que aportar, pueden aportar porque son verdaderas expertas en, este, en esta materia. Ojo, y cuando digo reforzar a las entidades sociales, no quiere decir derivar la responsabilidad a las entidades sociales. La responsabilidad de luchar contra la pobreza y la exclusión social es una responsabilidad pública De las instituciones europeas, de las instituciones nacionales, regionales, es una responsabilidad pública donde las entidades sociales colaboramos, con, complementamos, reivindicamos y acompañamos. Pero la responsabilidad pública. Es pública. ¿No? Luego, proporcionar los mismos recursos para el diálogo civil que existen, por ejemplo, para el diálogo social. Necesitamos las entidades sociales ser reforzadas para tener ese proceso de diálogo institucional con las instituciones y con otros actores eh, sociales. ¿no? Y finalmente, reiteramos, como ya ven, la necesidad de una hoja de ruta para el seguimiento de las políticas marcos. Es decir, necesitamos un cuadro de mando para saber cómo actuamos. Todo esto pensado para las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Y pobreza. Pero ojo, todas estas medidas beneficiarían al conjunto de la sociedad europea. Esto es unas políticas, es para todos, pero no dejando a nadie atrás. Se puede hacer si se quiere, pero para hacer las cosas primero hay que querer y después ponerse a ello. Se puede, pero hay que querer. Y es lo que estamos tratando, que en este Congreso, entre todos, podamos construir cuál es nuestra voluntad, no solamente cuál es nuestra voluntad, sino dar nuestras propuestas, para que se vea que podemos conseguir tener una Europa con mucha menos pobreza, una Europa más equitativa, más justa y que tengamos en cuenta a las personas en mayor situación de vulnerabilidad. Muchas gracias y espero que tengáis un buen día de trabajo.